Fíjate. Eso no fue lo primero que te dije ¿De qué? Después te hablé de qué de que te ensanches, de que no seas escasa, de que mantengas el fundamento, te hablé de expansión en todas las áreas y el Señor te dijo. Olvídate de tu pasado, porque tu marido es tu hacedor. Es Jehová. Dios, alguien dice. De no sé qué si tú a su nombre. Me voy con esto. Hay una anécdota. ¿Cuántos saben lo que es una anécdota? Mm. mire hay una anécdota viejísima varón oiga, oiga, oiga, escuche bien lo que le voy a dar es una enseñanza yo no soy de esa predicadora guachi guachi que vienen aquí ofreciendo no, no, el que me sigue sabe que yo tengo esta boquita hay una anécdota que habla de una pareja de maridos, de una pareja de qué.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 Hijo, ¿y con lo que se cree? Que Dios vino nada más a hacerlo que saltar y cantar los coricotes, no Aquí se tienen que desatar cosas sobrenaturales cuánto cuánto que se tú aquí y te para que usted sude y se vaya haciendo el mismo infío, no señor Llegó con su Biblia, ella llegó a regocijo triste, llegó rota, llegó con problemas, pero llegó con fe. se comió una empanada pero la mujer vino a esto ya no vino a chechar ni a sequina y se sentó ahí y vino de San Pedro una pastora una flaquita bonita, dígame rest me, pop.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 aquí y firmó dos cheques y tú sabes por qué yo digo que es tu papá porque en la dos firmas decía yo soy tu padre Me quedan cinco. Levántese tú el que está ¿Tú crees que fluya en este solazo? Párese. Párese lo que está sentado.